Nani, esto se ha hecho con Mekatson Tekati Melawak, cuando No esto que nota, esto que nota, esto que nota, esto que nota, esto que nota, esto que nota, esto que que nota, esto no nota, esto que para Willis de mas más ininteligible. Amo Juan tiene que esénuma aquello tata que tisto. Pampaya anta actique y cano pa tisto. Si mukawa cana mukawa tatskitok Se amo mukawa Wa namuhwanti amu weli anki ipa notata, sinta amu anmukawase anta tzikitoke ipana. Nani itzitoke no pa shokome katsonte, wa namuhwanti anitzoke ke no Sinta anmukawase anta tzikitoke ipana, Wanani nani mukawase anta tzikitoke ipana waka kena, ante makase miye kamotaka. Pero sinta amu nimechpa lewis, amu tenu mas igual me kati amo mukawa, tatskitoke ipana. No tata kinchiwilis, que se shokome kamo kinchiwilis. No pas shokome kama kwayome kati amo taki. Kinsontekis, wankin kawilis mawakika. wan wankin tawiso si pantit para tatase. Sintan mukawa sen tatskitoke ipana. Wano kamanal mukawa si Cuán que katiankineki nise, lice tiene que ir, cuán que se ante notata, nesimás ywe notata, cuan nesin elía anomo notata ipa no taichne elika yo, se, nawatis, que no quie que manichiwa catinotata nechnawatia, ni mukawa y panita ignelica yo. ni, ni kamanali para huelisan kipia se no paakilis. Juanan pacto se tawelas Juan ya ni, ni mechnawatia. Shimu se y que nani Se actilis, Juan Mikis por Ya ya más te ignelia que no antes toqué a No Katinimech nawatia Huaska que chiva, Waka ni castis a no tekipanokawa. Pampasé Pero to castis a No Wampu Yowa, no ni Amo juanti, amo ante esta Pero na Juan y March tequita litok para angipias se amotaka, pampa anias se angicheguati itekito teku. wanupa patekit katian mukawas. Juanu chikatian kithatanise no yaya ica no toka, macas. Juan kayanini mech na watia, se ica seyuk.